Buen día, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria arrancando nuevamente con todo la semana eh, corta porque venimos de un fin de semana extra largo así que espero que los que pudieron descansar hayan podido hacerlo y bueno, los que le ha tocado trabajar eh, de alguna manera también se sintieron un poco más descontracturados por el tema de horarios y demás, así que eh, nosotros aquí presentes para informarles eh, nuevamente todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, las informaciones que han surgido en, estas, en estos últimos días en el ámbito universitario y por supuesto como siempre decimos en la sociedad porque también abarcamos distintos temas que van surgiendo. En el día de hoy eh, te proponemos varios temas, como siempre, por ejemplo, vamos a estar hablando de los 30 años eh, que está cumpliendo la editorial universitaria. La tenemos a Silvina Piccioni para hablar acerca de los detalles, eh, cómo se vienen organizando en este último tiempo, eh, todas las tareas que implica la editorial de la UNAM, así que en un ratito vamos a charlar con ella sobre estos temas. Eh, por otro lado, ayer día 10 de octubre, se ha recordado el día de la salud mental y vamos a hablar sobre este tema tan importante eh, en nuestro país, cómo es el abordaje actualmente eh, y demás temas relacionados con esto de la mano de la licenciada Emilia Lunge, eh, psicóloga con quien vamos a charlar en un ratito también. Bueno, y se han eh, producido cambios en el Gabinete Nacional eh, queremos abordar este tema porque se han producido diferentes cambios en varios de los cargos a nivel nacional y queremos saber cómo va a incidir en todas las actividades, así que lo hemos convocado a Federico Mirabet, analista político, para que nos comente un poquito cuál es el panorama que se está presentando eh, en la actualidad. Y por otro lado también vamos a compartir en el día de hoy, como todos los días martes, el segmento narradores orales, así que en un ratito hacemos una pausa y seguimos con el desarrollo de todo esto. Continuamos aquí en el informativo al día y la tenemos a Silvina Piccioni, ella es perteneciente a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones y queremos hablar sobre la editorial justamente porque está cumpliendo 30 años, ayer 10 de octubre, eh, se recordaron los 30 años, pero bueno, durante todo este año 2022 es el aniversario de la editorial, eh, así que bueno, vamos a charlar un ratito con ella. ¿Cómo estás Silvina? Hola Flor, ¿cómo estás? Todavía? Bueno, en principio muchas gracias por venir hasta acá con este tiempo <risa> lluvioso, así que... No, gracias a usted por el espacio. Sí, aparte es súper importante hablar, digo, de un pilar fundamental de la universidad porque está en ese espacio de la editorial está traducido todo el trabajo de investigadores, de todo el material contenido en la, en la UNAM, ¿no? Digo, eh, así que, bueno, algunas reflexiones que nos puedas eh, decir sobre el aniversario teniendo en cuenta que vos estás trabajando hace varios años ya, ¿no? Bueno, fueron 30 años de muchos cambios de uh -huh. adaptarnos a la, digamos, al contexto y, como bien decís, eh, reúnen muchas investigaciones, también literatura de, de todas las facultades de la UNAM y también de otros escritores misioneros. También hay algunos que son de otras provincias, pero que hablan sobre literatura misionera y también digamos, están dentro de nuestro catálogo. Y bueno, nos fuimos adaptando, ya que hoy en día con las tecnologías es posible, por ejemplo, la venta digital de los libros, uh -huh. eh, pero se siguen imprimiendo. Aclaro que hoy en día es imprescindible el libro en papel todavía para los lectores, entonces se sigue imprimiendo libros, pero se va transformando hacia la venta digital o a la descarga gratuita, si algunos autores los prefieren así. Uh -huh. eh, ¿Cuántos volúmenes ya van eh, publicados de autores misioneros de investigadores de la UNAM? Y más o menos eh, tenemos eh, un catálogo de más de 600 títulos uh -huh. de, con todas las colecciones que contempla ese catálogo. Uh -huh. Y este año se, eh, se han vendido aproximadamente 2000, de entre 2000 y 2500 ejemplares de todos los títulos ¿no? que, uh -huh. han todavía, que hay todavía en stock en la editorial. Uh -huh. Es muy importante esto que marcas tanto la, la, lo que convive, ¿no? El papel o lo impreso con lo digital porque son dos etapas totalmente distintas pero que se complementan al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque los lectores siempre nos dicen que prefieren leer literatura uh -huh. en soporte papel y lo que es por ahí una lectura más fragmentaria que sí. son los libros de texto, los libros sí. prácticos que son comúnmente la colección cátedra y el cuaderno de cátedra, lo prefieren hacer desde las computadoras. Mm -hmm. Claro. ¿Y eh, cómo ha reaccionado el público a lo largo de todos estos estos años eh, justamente a esto, no? adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos, a esto de leer en línea, por, por ejemplo, ¿no? son formatos muy diferentes. Y la verdad que es complicado porque el misionero es una, un lector que prefiere el libro en papel uh -huh. y solamente eh, por ahí los que son personas más jóvenes, eh, los, eh, los millennials uh -huh. que le llaman, y por ellos sí prefieren lectura online. Además que es el costo para los jóvenes mucho eh, más barato claro. que el soporte en papel. Claro, sí, sí, totalmente. Eh, Silvina, y vos, ¿a qué, a qué área te dedicas? Yo estoy en la parte de promoción y ventas, uh -huh. en el área de promoción y ventas encargada. Así que bueno, manejas todos los números que tienen que ver con, con la salida y la entrada de los, tal de los ejemplares, cual, ¿no? los puntos de venta, sí. trámites administrativos, uh -huh. todo eso manejo. Uh -huh. Y bueno. Eh, de estos 30 años, ¿hace cuánto que estás trabajando? Hace 5 este? años Ajá. estoy en la editorial. Uh -huh. Y, bueno, con, eh, quiero hacer una acotación, ¿no? Sí. Que nuestros libros llegan a muchos puntos del país porque tenemos 15 puntos de ventas en, en todo el país, la mayoría uh -huh. son de acá en Misiones, uh -huh. pero tenemos algunos puntos de ventas en Buenos Aires, uh -huh. en Rosario, así que llega a todos lados nuestros uh -huh. títulos. Y en 30 uh -huh. años, eh, tener 15 puntos de ventas hoy en día con libros físicos en soporte de papel, la verdad que es, es muchísimo. Ajá. Sí, importantísimo, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que escritores misioneros publican a través de la, de la editorial universitaria, ¿cómo es el proceso? Digo, ellos acercan el material, ustedes los convocan, ¿cómo es? Comúnmente ellos nos acercan el material a la editorial, uh -huh. ese material ingresa a un comité editorial que ellos controlan que sigan unas pautas de presentación de originales, es decir, en un original se le llama al texto que presenta el autor, porque no es el libro terminado. Uh -huh. Ese texto pasa por el comité editorial, que ellos ven que las pautas de presentación estén correctas, pues tienen que completar una serie de formularios, tienen que seguir una serie de, de pautas, el texto en Word uh -huh. o a través de, de algún programa de texto, Sí. Y una vez que el comité editorial lo aprueba, pasa al consejo científico. Uh -huh. ¿Qué es el consejo científico? Son docentes investigadores de la, uh -huh. todas las facultades, uh -huh. se designa a un docente para que evalúe uh -huh. ese material, eh, lo que sería la parte técnica, Pues nosotros por ahí no somos expertos en ingeniería, en historia, entonces necesitamos una mirada de un experto. Claro. Y una vez que ese consejo científico lo aprueba, eh, vuelve a la editorial ese material y ya empieza con el proceso de corrección, de diagramación y bueno y luego con, con el de impresión o venta digital right. media, en el medio mediante eso se hace el contrato de edición, mm -hmm. eh, cuántos ejemplares se van a imprimir, si se van a imprimir eh, una serie de pasos que hay que, que respetar. Y lo mismo ocurre con los investigadores de la UNAM, por ejemplo, sí, quienes lo mismo pasan ocurre. por todos esos, esos pasos. Sí, con la diferencia de que los investigadores, los que hacen proyecto de investigación o los tesistas, ellos primeramente tienen que transformar su tesis al libro, mm. porque una tesis eh, se presenta a un jurado evaluador para tres personas sí. y es muy técnico y por ahí un público general no lo va a entender o necesita más explicaciones. Entonces lo que se hace es pedirle al, al autor de la tesis o la investigación que lo transforme al libro, eh, sacando todo lo que es la metodología, objetivos, que eso quizás lo traduzca a una introducción y luego, bueno, que todo lo que para ellos dan por sobresentado, que son palabras muy técnicas, que lo, lo hagan eh, un lenguaje más claro, más, larga, ¿no? exactamente, más lo entendible definan, para todos, Exactamente, Julio. sí. Claro, igual hay que respetar ciertos procesos, ¿no? Exactamente, de sí. todo sí. lo que es editorial. Y bueno, ustedes estuvieron, estuvieron participando en varias eh, ocasiones en, en la, la Feria Internacional del Libro. De ¿no? Buenos Aires, de sí, Buenos Aires. Así es. Este año compartimos junto con el Parque del Conocimiento, uh -huh. con la Biblioteca Pública de las Misiones, el Parque del Conocimiento y con el Ministerio, la Subsecretaría de Cultura. Uh -huh. eh, estuvimos con ellos en el mismo stand en, en la Feria Internacional del Libro y la verdad que fue emocionante volver después de, de dos años de pandemia. Eh, volver a la feria porque fue increíble la cantidad de gente que necesitaba ir a esa claro, feria. Sí. Eh, según la Fundación El Libro, este, eh, batió récord la uh -huh. Feria Internacional del Libro este año de la cantidad de, eh, de personas que concurrieron uh -huh. al lugar. Sí, sí, sí, sin duda se abrió una puerta en la que todos aprovecharon para para mostrar sus productos, sus investigaciones, sus libros y demás, no, a, a lo largo de todo el país. Sí, sí, fue la verdad que fue increíble y además fueron escritores eh, consagrados, digamos, que tienen claro. bestseller y eso hizo que concurrieran más gente a uh -huh. admirar o, y a ver a sus autores preferidos. Claro, ¿no? Sí. Y para la UNAM, ¿qué significó estar presente también en la Feria del Libro? Y la verdad que fue... Nosotros vamos a la Feria de Libros del año 93, entonces como haberse cortado esos dos años y no participar fue como algo, eh, digamos, triste, porque necesitábamos ir, necesitábamos mostrar nuestros materiales y además, bueno, se presentaron eh, libros en la Feria, fue muy convocada los, las presentaciones de los libros, eh, dos de ellos ganaron el, el el concurso que hizo la Subsecretaría de Cultura también, dos de nuestros libros de la editorial. Y, y fue la verdad que muy grande el, el honor de estar de nuevo ahí y queremos seguir estando y lo vamos claro, a seguir estando claro. a partir de los siguientes años. Y justamente eso de, de la pandemia te iba a preguntar cómo se manejaron, hubo ventas acá en lo local. Y la editorial estuvo cerrada desde el marzo del 2020 hasta eh, agosto-septiembre. Que bueno, ahí se empezó a abrir a un horario muy acotado y pedíamos por favor a la gente que eh, abonara los libros eh, por transferencia o a través todo online sí. y que solamente vayan a retirar los libros Ajá. o se le enviaba, claro. porque se podía hacer envíos también a cualquier parte de la Argentina. Eh, y bueno, y después eh, con Francisco Sánchez, que es el jefe de programación y. Con la entonces directora de la editorial Nilia González, propusimos hacer venta digital de libros que los alumnos más que nada necesitaban, que usan en las cátedras. Bueno, y ahí comenzó todo el proceso de esta venta digital, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y empezamos con algunos el, el, títulos que necesitaban más que nada los alumnos y, y la verdad que tuvo éxito para los alumnos más que nada. Claro, claro. Eh, por ahí lo que es más literatura, no hay tanta venta digital porque como dije a un principio ellos prefieren el soporte uh -huh. papel y bueno preferían ir a la editorial, más allá de la pandemia preferían ir a la editorial a buscar los libros. Uh -huh. Claramente. Eh, bueno, y una última pregunta, pues ya nos acaba el tiempo, hay mucho para hablar sí. en estos 30 años, ¿no? Pero bueno, eh, hubo un cambio de dirección en este año 2022 sí. en particular. Sí. ¿Cómo vivieron eso también y cómo se están acomodando? Y bueno, y ahora está, estamos reestructurando algunas cuestiones con, con el doctor Freilán Fernández. Eh, ahora, más que nada, el grupo el equipo de producción, junto con el director, se están reuniendo para redefinir las colecciones de la editorial. Eh, ya que cumplió 30 años, hay que ver si esas colecciones están obsoletas, si eh, se pueden ampliar, acotar, porque cambió toda la tecnología, los temas, entonces, bueno, se están eh, cambiando algunas políticas editoriales, siempre para mejorar la editorial, ¿no? y, y que los autores tengan más accesibilidad a poder publicar con nosotros. Bien, buenísimo. Bueno, ¿algún contacto que quieras dejar, que autores que por ahí se quieren acercar o, o los mismos estudiantes? Bueno, la librería, tanto la librería como la editorial están en Coronel Félix Bogado 2160, que está al lado entre el comedor universitario y el comando radioeléctrico. La librería está abierta de 6 a 13 horas, de lunes a viernes. Eh, y bueno, y un contacto que puede ser un correo electrónico sí. se puede dejar que es ventas.editorial.unam.edu.ar unam.edu.ar. Eh, y bueno, y se pueden acercar en cualquier horario de la mañana a la editorial, estamos disponibles. Buenísimo, muchas gracias nuevamente, no, Silvina, favor, gracias y bueno, muchos éxitos en lo que sigue. Gracias. Bueno, vamos a compartir una nueva pausa que en el día y ya seguimos. Estamos de regreso aquí en Al Día y vamos a hablar de un tema que bueno se recordó en la jornada de ayer, 10 de octubre, pero esto siempre tiene que estar y el abordaje siempre tiene que ser integral, estoy hablando de la salud mental. Hay una ley de salud mental a nivel nacional eh, y queremos saber eh, cómo es el abordaje hoy en día, cómo se están tratando estos temas, así que para ello eh, convocamos a la licenciada Emilia Lunge, a quien ya la tenemos en línea, Así que te damos la bienvenida. Emilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para, para vos y toda la, la audiencia de, de UNAM Transmedia. Bueno, Emilia, queremos abordar este tema porque es eh, tan complejo como importante tratarlo. Eh, ¿Qué nos podés comentar acerca de cómo se está tratando hoy eh, la salud mental de, de las personas, de la población a nivel nacional y, bueno, también aquí en la provincia, no? Bien, eh, yo eh, primero como un repaso histórico hay que celebrar que nuestra Ley Nacional de Salud Mental es nueva, no, no, es muy, no tiene mucha antigüedad eh, y, que, y que también hasta que se reglamenta y hasta que se le asigna presupuesto eso hace que de alguna manera lo que tendría que ser una política de Estado una política pública se retrase un, un poquito uh -huh. siempre se habla que... Eh, sin presupuesto es muy difícil implementar una, una, una ley como esta, eh, ya que, por ejemplo, aborda, como vos decías hace un ratito, todo lo que tiene que ver con la integridad de, de un, del paciente. Uh -huh. eh, con respecto a, a esto, eh, en, en el 2000 2010, 2011, se empezó a hablar de las casas de medio camino, se empezó a reglamentar por qué un paciente no podía estar más de 120 días internado, lo importante que era abordar el trabajo con la familia de cada, de cada paciente y todas esas cuestiones eh, fueron marcando un nuevo paradigma de, de abordaje de, de cada sujeto y, de, y también de cada patología de, respecto de lo que tiene que ver específicamente con, con las patologías en el ámbito de eh, de la salud mental. Uh -huh. Emilia uh -huh. recordanos en qué área vos eh, te desarrollas o estás trabajando actualmente. Yo soy psicóloga uh -huh. eh, especializada en todo lo que tiene que ver con abordaje de discapacidad y en psicoterapias breves. ¿sí? Uh -huh. Yo presto servicios en el centro Mainumbi en el ámbito privado eh, y en el ámbito público me dedico en el ámbito, en la, más en el ámbito de la educación. ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí empieza, hace un poquito tuvimos toda un, una movida con todo lo que tiene que ver con discapacidad también, con eh, las prestaciones, las obras sociales, cómo las cubren, cómo no cubren. Eh, hay todavía un montón de, de mitos respecto de, de la salud mental que hay que ir de, desmantelando para poder abordarlo con integridad. Uh -huh. Emilia, y en cuanto a las obras sociales, prepas y demás coberturas médicas, ¿Cuál es el porcentaje actual que cubren, por ejemplo, eh, hacer terapia con un psicólogo, el tratamiento con un psiquiatra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se están moviendo? Y tanto eh, también a nivel de todo lo que es público, ¿no? ¿Cómo es la cobertura? Sí. Eh, salud Pública trata de establecer eh, diferentes puntos, tanto en los centros de atención primaria de la salud, en los CAPS, uh -huh. como en los hospitales, tienen servicios de salud mental, pero eh, es mucha la demanda y, y como casi en todas las especialidades, eh, sé, los tiempos por ahí son un poco más distantes, uh -huh. ¿sí? en el ámbito privado eh, también según cada especialidad hay poquitos profesionales todavía, entonces por ejemplo yo que trabajo con niños, eh, cuando quiero ya tengo la agenda saturada y quiero derivar con otros colegas nos encontramos en la misma situación. Uh -huh. eh, en lo que tiene que ver con prestaciones exclusivas de discapacidad eh, las, las coberturas de obras sociales por las cuestiones administrativas tardan entre 60 y 90 días en abonar las consultas. Ajá. Entonces, eh, si bien las obras sociales tienen cobertura, es muy difícil que los profesionales puedan trabajar con esas coberturas. Por ejemplo, el mínimo del colegio de psicólogos eh, siempre está muy por encima de lo que paga una hora social, una, una consulta. Claro. Entonces ahí empieza el paciente, es el que queda todavía encerrado en toda esa burocracia administrativa. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cuáles son por ahí las patologías más recurrentes que ustedes ven, eh, que tienen que abordar, que tienen que tratar? También teniendo en cuenta que en estos últimos tiempos, con el tema de la pandemia, se han incrementado un montón de patologías, o se han, se han visibilizado. Eh, ¿cuáles son por ahí las que podés mencionar? Eh, todo lo que tiene que ver con trastorno de ansiedad, ¿sí? eh, todo lo que tiene que ver con, con, con estas cuestiones de eh, manejo de situaciones de bajo estrés, chicos muy chiquitos que empiezan ya con síntomas de trastorno de ansiedad generalizada, Ajá. recordemos que estas patologías tienen síntomas, físicos también. Por sí. ejemplo, el paciente siente taquicardia, el paciente siente que no puede estar en determinados espacios, eh, le transpira las manos, eh, la angustia que, que eso genera, eh, esa por ahí es la patología más, más recurrente. Aumentó el índice de, de depresión también, uh -huh. que es una comorbilidad de del trastorno de ansiedad, entonces eh, eso también aumentó. después si uno piensa antes de la pandemia, eh, estar todo el tiempo con alcohol, todo el tiempo cuidándonos, todo, era más relacionado con un TOC, o sea, sí. con un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando tenías a alguien que todo el tiempo tenía que estar limpiando y todo para poder estar sano, sentirse sano, e iba por otro lado. El contexto social hizo que eso se normalice y de alguna manera eso sea lo naturalizado uh -huh. y hoy puede, encontramos muchos pacientes que toda esa situación de encontrarnos frente a la situación inminente de que todos podíamos estar enfermos de que todos podíamos perder un familiar uh -huh. o ser o estar expuestos a una enfermedad desconocida generó mucha incertidumbre y mucha mucha ansiedad sí, claro. sí. Eh, claro. por ahí en el marco de del Día de la Salud Mental uh -huh. y en el marco de la protección de esta ley, me parece que lo que hay que trabajar mucho es sobre prevención, o sea, cuándo tengo que acudir a un psicólogo, cuándo puedo consultar, eh, de qué cosas es importante hablar y poner en palabras para poder sentirme mejor, claro. porque es importante ir con un especialista, hacer como un poco más de atención primaria con respecto a la salud mental. Uh -huh. Y esto actualmente se está cumpliendo, digo por parte tanto de profesionales como de pacientes, porque por ahí, eh, por, por vergüenza, por miedo también, las personas que sufren alguna patología no se animan a ir hasta un, hasta un sí. consultor y decir, bueno, me pasa esto. Eh, o los profesionales, por ahí, ante ciertas patologías, eh, derivan o no, no saben tratar en, su, en profundidad, digo, ¿cómo está esa relación? Actualmente nos llegan muchas derivaciones de, de profesionales médicos y, y eso de, de diferentes disciplinas. Sí. O sea que dentro de, la, de los equipos y de los nuevos paradigmas de salud, el trabajo interdisciplinario es casi necesario. Uh -huh. Es como que hay un reconocimiento del colega como necesario. Así como nosotros de los médicos, de los nutricionistas, del fonobiólogo que, no, que nos necesitamos, eh, pasa a la inversa también. Uh -huh. Por ahí... Eh, natural, está un poquito más naturalizado el ir a terapia sí. y de que los chicos puedan hablar y, y, y lo importante que es tener un espacio para poder entender qué nos está pasando uh -huh. eh, por ahí en algunos sectores todavía cuesta un poquito más eh, por ahí también también eh, mitos como, no sé, hacer terapia de pareja para romper, ¿viste? Ah, sí, sí. Y, y en realidad es para mejorar la comunicación, sí. en, eh, ir a terapia porque estoy, estoy loco eh, y en realidad estoy, si estoy reconociendo que algo no está bien en mí, uh -huh. es hasta un síntoma de salud poder buscar ayuda. Entonces, eh, por ahí la, la, el consejo a la sociedad en general es que si tengo a un amigo, un amigo, un familiar, que no está pudiendo manejar el estrés solo, uh -huh. que la angustia no está pudiendo manejar solo, que los consejos que, o, o el diálogo con un par no alcanza, que los animemos y nos acompañemos a, a buscar terapia para poder juntos salir adelante, porque si no hay salud mental no hay salud, o sea, cuando todo lo otro empieza a, a decaer porque me alimento mal, duermo mal, sí. no puedo hacer ejercicio como debería hacer, entonces termina siendo un pilar fundamental de la salud de cada persona. Bien. Emilia, ¿algún número, alguna vía de contacto para las personas que por ahí necesitan recurrir? Sí, en la página del Colegio de Psicólogos está, que es www.cppp, Colegio Provincial de Misiones, ¿sí? Entran ahí y tienen todas las páginas de salud mental estatales, ¿sí? Eh, a dónde consignar el teléfono del Hospital Carrillo, el teléfono de la Dirección de Salud Mental del Hospital Madariaga, sí. el Servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico, para aquellas personas que no tienen, no cuentan con cobertura social. Uh -huh. Y a nosotros, a los colegas del Centro Mainumbi, nos encuentran como Centro Mainumbi en Instagram y en, y en Facebook, ¿sí? Uh -huh. Y pueden sacar turno vía WhatsApp. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Sé que quedan muchos temas afuera, pero bueno, podemos podemos ir charlando en, en otras oportunidades también, si te parece. No, a disposición para lo que necesiten y bueno, que todos puedan aprovechar este día para, para reflexionar y, y cuidarse y promocionar el autocuidado. Así es. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Chau, chau. Bueno, vamos a compartir una pausa nuevamente aquí en día y ya seguimos con más. Me regreso nuevamente aquí en Aldía y vamos a hablar ahora con Federico Mirabet, él es analista político. Vamos a hablar acerca de este nuevo esquema ministerial que se da a nivel nacional, cambio en el gabinete nacional. Eh, queremos saber un poquito los detalles. Sabemos que son tres mujeres las que van a, a asumir en distintos cargos, desarrollo social, trabajo, eh, diversidad, género, eh, mujeres. Así que bueno, vamos a a comunicarnos con Federico para que nos comente un poquito cuál es el panorama. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día, ¿cómo estás? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Como ustedes saben, este fin de semana estuvo movido. Fue un fin de semana largo, fue feriado ayer en todos lados, menos en, en la residencia de Olivos. Sí. Bueno, ¿y qué nos podés comentar acerca de este nuevo esquema de ministerios eh, que se produjeron cambios en los, en estos últimos en estas últimas horas? Bien, es uno de los cambios en cuanto a carteras que se modifican más trascendentales que hay y sorpresivamente de los que por ahí menos se está hablando. ¿A qué quiero apuntar con esto? Quizás todo en contraste con lo que fue la absorción del Ministerio de Economía de otras carteras y el nombre de Sergio Massaí hace que todo cambio siguiente no tenga la trascendencia como tal. Uh -huh. Y por ejemplo hoy por ahí nos detenemos un montón en la salida de eh, Gómez Alcorta del Ministerio sí. de Mujeres pero también, si bien este ministerio ha sido histórico y es nuevo, uh -huh. eh, Elizabeth Gómez Alcorta ha sido hasta este fin de semana la única ministra en la historia de la Argentina de mujeres, sí. se, han movido, se han movido piezas en el tablero en dos ministerios que son muy sensibles, sobre todo para la realidad económica que estamos atravesando, que son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Uh -huh. Da un impacto, da un fuerte cimbronazo Alberto Fernández con la decisión para mí en torno a dos situaciones. La primera tiene que ver con la llegada al gabinete de tres mujeres. Ahora son cuatro de 19 las mujeres en el gabinete nacional. Uh -huh. Y por otro lado... ...tres personas que son exclusivamente de su riñón. Acá no encontramos gente de la cámpora, acá no encontramos gente de otros espacios peronistas... ...ni de otros aliados del ni de otros aliados del frente. Sí. Eh, en este movimiento de piezas hay otros actores, entre comillas, favorecidos... ...como lo es Sergio Más, ahora lo podemos explicar por qué. Pero también, por otro lado, ni se le consultó al ministro de Economía... ...o por lo menos lo que se sabe oficialmente es que no participó en la mesa... Uh -huh. ...en la toma de decisiones para la llegada de estas eh, tres mujeres... Estos cambios que, bueno, vos marcás, que tienen que ver con influencias de, eh, del riñón, justamente del presidente, eh, ¿es para fortalecer su figura, eh, para fortalecer el trabajo que viene realizando? Eh, ¿Cómo se analiza esto? ¿Cómo se ve ¿no? desde afuera? La explicación oficial que a mí me parece la, la más interesante es que es profundizar o de alguna manera abarcar aún más voces, hacerlo más plural al gobierno y ahora lo, lo podemos explicar bien por qué con un ejemplo, y por otro lado también darle más eficiencia a la gestión este me parece que es un mensaje más para los que están de salida uh -huh. que para las nuevas integrantes sí. ¿Quiénes son estas nuevas personas? y me parece interesante hacer el repaso de, de quienes van a ocupar el, el lugar. Uh -huh. eh, Victoria Toroza Paz llega al Ministerio de Desarrollo Social, uno de los ministerios más sensibles tanto en las provincias como ni Hablar a nivel nacional, uh -huh. y eh, reemplaza a Juanchi Zabaleta, que estaba de licencia en el municipio de Hurlingham, en el conurbano bonaerense, uh -huh. y ahora vuelve a la Intendencia a ese lugar. El cambio en el Ministerio de Trabajo es Kelly Olmos, que sí. es Raquel Olmos en realidad su nombre, una eh, mujer de 70 años, una trayectoria militante uh -huh. muy notable en el PJ porteño. Si hay un bastión de poder o si hay un bastión político con el que cuenta Alberto Fernández, es este, es el uh -huh. espacio PJ Capital. Y reemplaza a Moroni. Moroni es el único que renunció este fin de semana por razones de eh, índole personal. Uh -huh. Y el otro cambio que se da es con la llegada de una joven de 32 años que actualmente, o por lo menos hasta este fin de semana, era secretaria o, o sí, secretaria de mujeres en la, en la provincia de San Luis. Es una persona de Alberto Rodríguez A, un gobernador aliado de los pocos que le quedan a Alberto Fernández, para reemplazar a Gómez Alcorta. Uh -huh. Gómez Alcorta se va de la gestión. Eh, enojada por una situación ocurrida por un desalojo de parte de fuerzas federales en una comunidad mapuche llamada Villa Mascardi en la provincia de Río Negro, frente a la cual se detuvieron a más de 100 mujeres, entre las cuales hay menores y hay embarazadas, y fueron trasladadas incluso a Ezeiza. Una situación un tanto violenta donde muchos, eh, muchas, mejor dicho, del arco político y de militantes de colectivos eh, feministas y de LGBTQ le reprocharon esto al gobierno nacional uh -huh. la llegada de esta persona de san luis joven al gabinete lo que hace es reivindicar el rol de la mujer obviamente iba a ser una mujer quien ocupe ese lugar pero okay. también de la mujer joven y también de los colectivos porque es una histórica una joven militante de eh, la incorporación de colectivos lgbtq uh -huh. al poder o a lugares de tomas de decisión uh -huh. el Apartado de Moroni y de Zabaleta es interesante porque eran dos hombres de confianza de Alberto Fernández, eran dos personas en trabajo y en desarrollo social muy resistidas por el cristianismo y por la cámpora, sí. que finalmente vieron su horario de salida, pero Alberto Fernández dijo, acá va a ir también gente que yo voy a sostener, gente que es de mi confianza, y en el caso de Olmos, una histórica militante como contamos recién, pero en el caso de Tolosa Paz, es la segunda reivindicación que se le da uh -huh. a lo largo de esta gestión, porque Victoria Tolosa Paz encabezó las listas de diputadas nacionales para, por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2021. Uh -huh. Es decir, ella deja su banca para ir uh -huh. ahora al Ministerio de Desarrollo Social. Esa banca que deja Tolosa Paz será ocupada ahora por Micaela Morán, uh -huh. que es una histórica militante del Frente Renovador de Sergio Massa. Uh -huh. Así que ahí también Massa suma un uh -huh. soldado más en... ...la Cámara de Diputados, pese a estar hoy en el Ministerio de Economía. Uh -huh. ¿Cuáles son los desafíos sí. que se vienen ahora, sobre todo para estos dos ministerios? Y después explicamos el caso del Ministerio de, de Mujeres. La altísima altísima e incontrolable inflación que se enfrenta a este país... ...donde el desarrollo social va a tener que lidiar uh -huh. con los, las organizaciones sociales... ...la nueva ministra Tolosa Paz se reunió ya con Emilio Pérsico... ...un actor fundamental a la hora de organizaciones sociales... Y también va a tener que lidiar, por ejemplo, entre otros actores, con Juan Grabois y más representantes de los movimientos sociales. Ajá. En el lado del Ministerio de Trabajo, a la CGT, por ejemplo, no se le eh, dio lugar en la mesa, no se le presentó, no se le pidió ninguna propuesta para, este, para ocupar este nuevo ministerio. Y también van a tener que encontrarse con pedidos como, por ejemplo, el de Pablo Moyano, uh -huh. que está solicitando un aumento de él, o paritarias de él, 130%, de aumento sí. Y Moroni, que eh, si bien aduce cuestiones personales, si bien era resistido y demás, ha batido un récord este año, habiendo homologado alrededor de 2.000 o 2.500 convenios colectivos de trabajo. Es decir, tiene una vara bastante alta uh -huh. y en un lugar donde la inflación es muy alta, pero también las tasas de empleo tienen una relativa recuperación, sobre todo si comparamos con la época de pandemia, pero incluso con la prepandemia también. Bien. Y el desafío, sin lugar a dudas, eh, que tiene que afrontar el Ministerio de Mujeres tiene que ver con este tipo de acciones ocurridas en Villa Mascardi cómo se va a hacer para darle una coherencia al gobierno nacional aquí pero también cómo trabajar desde un ministerio que está haciendo mucho, que está siendo reconocido a nivel mundial por las acciones que está llevando a cabo pero que financieramente no se caracteriza por ser muy robusto claro. o sea, cómo hacer políticas desde un lugar sin mucha caja bueno, ese será el desafío también de esta nueva incorporación Ajá eh, una última consulta. Leí eh, en las últimas horas que Kelly Olmos eh, había dicho que se quiere acercar de alguna manera, quiere conversar o eh, juntar fuerzas de alguna manera para acercarse a, las, a los líderes de la CGT que estaban un poco olvidadas en, en estos últimos tiempos. ¿Cómo ves esa, esa situación? No? Hay, una, hay una situación acá de contexto que va a superar cualquier tipo de intenciones ...que tiene que ver con un gobierno que está de salida. Pero Ajá. no lo digo en términos electorales o en términos de candidaturas... ...ni de encuestas ni nada, sino en una cuestión netamente temporal. Ya da la sensación que estos cambios de gabinete, que estos tres nuevos ingresos... ...al gabinete sí. van a acompañarlo Alberto Fernández hasta que termine... ...su mandato el 10 de diciembre del año que viene. Uh -huh. Yo no avisoro otro cambio de gabinete próximamente. También es cierto que si me preguntabas la semana pasada te decía lo mismo... ...y se movió el tablero claro. este último fin de semana... Sí. La salida de Gómez al Corta me parece que apresuró las demás para no hacer de esto una noticia semanal, sino meterlas todas juntas. Uh -huh. Pero la realidad es que, teniendo en cuenta que hay un gobierno de salida, puede ser, puede ser que todas esas intenciones de acercamiento no terminen más que en eso, uh -huh. que en unas simples intenciones. La verdad es que se avisora, se ya llega encima un año electoral, ya llega encima uh -huh. un año de muchísimo movimiento, donde los ojos van a estar muy puestos en las personas que vendrán a esos lugares, o por lo menos que uno cree que llegarán a esos lugares, antes que quienes están ocupando en estos momentos esas bancas. Lo que tiene a favor Olmos, sin lugar a dudas, más allá de que este es un cargo nuevo, esta es una nueva experiencia, sí. ha tenido experiencia ya como legisladora porteña y como secretaria en, en otras carteras más pequeñas, uh -huh. pero la gran ventaja que tiene es su histórica militancia, donde seguramente conoce a todos esos actores, sobre todo de la CGT, y su capacidad de diálogo va, va a tener que, que va a depender mucho de cómo se dé o no. Pero si me preguntas a mí, yo creo que hoy están pensando mucho más en quiénes vendrán en una próxima gestión, Ajá. que tranquilamente puede ser la actual, en Argentina puede pasar cualquier cosa, sí. como, más que priorizar la, la, la actual. Yo creo que por eso, tanto Cristina, como la CGT, como los movimientos sociales, no han opuesto mucha resistencia frente a estos nombres. Cristina todavía sostiene su poder de veto, al menos hasta el momento no ha hablado, nada, nada impide que esta semana lance una serie de tweets uh -huh. de vuelta uh -huh. marcando su postura, pero por ejemplo, el fin de semana renuncia a Moroni el sábado y se hablaba de Carlos Tomada. Uh -huh. Carlos Tomada es un hombre histórico de confianza sí. de Cristina, actual sí. embajador en México, y es un tipo el cual no solamente ni se le llamó, sino que además ni pensaba en hacerse cargo de este ministerio uh -huh. a esta altura de este gobierno. Bien. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu análisis, tu punto de vista también, tus aportes. Así que, bueno, te tenemos en cuenta para próximas charlas. Dale, un placer, Dale. un placer. Muchas que gracias. Gracias. Bueno, vamos a compartir nuevamente una pausa aquí en Al Día. Recordá que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Eh, vamos a ir compartiendo, por ejemplo, el Instagram nos encontrás como Unam transmedia y ves todos los contenidos. Ya volvemos. Volvemos, aquí estamos nuevamente en el informativo al día y nos metemos ahora en el mundo de la literatura. Eh, compartimos el segmento narradores orales y ya le damos la bienvenida a Marita Santos, que tiene preparada una nueva edición de este segmento. ¿Cómo estás, Marita? Hola, ¿cómo estás, Florencia? Hola a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos una invitada especial que nos acompaña desde Chaco. Con ustedes, María del Rosario Nievas, más conocida como... Eh, Charo, para la gente cuentera del ámbito de la narración oral. Quiero contarles que es profesora en letras, narradora oral del grupo de narradoras chaqueñas Viento Norte y desde hace 10 años recorre caminos cuenteros, da talleres y participa de festivales nacionales e internacionales. Yo quiero que la escuchemos contar una historia. Dale. Una tarde estaba con mamá mirando las fotos. Ella sacaba una por una de una lata de galletitas mil delicias. Por ahí llegó una a, a mis manos que me asombró. Era la foto de una boda. La novia estaba vestida de encaje y tenía las manos así, mostrando los anillos, y el novio elegante, bien plantado atrás. Pero me llamó la atención, porque la manga izquierda del saco estaba vacía, no tenía brazo. Entonces le pregunté, «Mamá, ¿quién es este señor?» Ah, es el hijo de la Mariuta. Allá cerca de mi chacra. Contame, mamá. Y así me contó. Cerca de su chacra había unos ganaderos que eran... Pelirrojos, tres hermanos pelirrojos grandotes, colorados, violentos. Y tenían una hermana preciosa, con el pelo rojo también, que le volaba al viento cuando andaba a caballo, muy buena jineta. Aparte siempre andaba con un revólver 22 en la cintura, por cualquier cosa. Pero, dijo mamá, no me vas a creer. Le pasó a esa gente lo peor que le puede pasar a un gringo. La patroncita se enamoró de un peón. Uh. Él era Juan Correa, correntino, buen mozo y para colmo, cantor y guitarrero. A la tardecita agarraba la guitarra. Y se ponía a cantar y su voz atravesaba la represa, los árboles, los galpones y llegaba por la ventana, acá, al corazón de la mariuta, y ¡Toc, toc! hacía el corazón y se incorporaba y se llenaba de amor y después pasaron a las miradas y a los roces, él le agarraba la mano y se la sostenía cuando la hacía subir al sulti, o cuando la ayudaba a subir a, al caballo. Y después, después ya se perdían en los galpones atrás de las bolsas de algodón, o en el montecito. Y los peones miraban, y las mujeres miraban, pero qué iban a decir, si sí, ese amor era frescura para su trabajo y para su sudor. Pero no tardaron en saber, los hermanos, lo que estaba pasando. Y se llegaron al rancho de Juan y lo apretaron con la escopeta y le dijeron que si no se iba, lo iban a matar. Ante eso, los enamorados decidieron escaparse. Se citaron esa noche en el galpón a las 12. Llegó la hora y estaban los dos en el galpón al ladito de la ventana que daba a la tranquera donde habían dejado los caballos. Y tenían poquita ropa, un bultito y una guitarra, su guitarra. Y cuando se estaban preparando, se abrió el portón y aparecieron los tres pelirrojos tirando fuego por los ojos. Lo apuntaron a él y le apuntaron los pies y le apuntaron el corazón y le dijeron, te vas. Y Mariuta le dijo, yo me voy con él. Entonces ahí sí... El hermano mayor levantó el brazo izquierdo y le iba a pegar un tiro. Pero Mariuta sacó su revólver y le pegó al tiro en el brazo donde sostenía la escopeta. Los hermanos le dijeron, traicionaste tu sangre, estás muerta, Mariuta, no vuelvas nunca más. Y saltaron la ventana, traspasaron la tranquera, subieron a los caballos y al galope se fueron. Había tanta tierra en el camino que las lágrimas de la muchacha se transformaban en barro y en su corazón un golpeteo, un golpeteo, un galopeo que le decía traicionaste tu sangre, traicionaste tu sangre y llegaron al pueblo vecino, a la casa de la tía la tía le abrió las puertas de la casa, le dijo que ahí podían vivir y que en ese almacén también podían trabajar y fueron felices ella tenía el golpeteo pero igual fueron felices y quedó embarazada enseguida y llegó el momento del parto ahí en la casa nomás y nació el bebé un bebé precioso con pelitos colorados rosadito la partera lo miró lo revisó y después se dio cuenta que le faltaba un brazo en el mismo lugar que la madre le había pegado un tiro al hermano. Y esa historia me la contó mamá y tiró de nuevo la foto en la lata y la tapó. Bueno. Este cuento se llama Amores de Campo y es de Rosa Río. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias ya por no. tu participación. Gracias. Muchas gracias, Marita. Gracias, también. Florencia. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el martes que viene, entonces, con una nueva historia. Exactamente. Gracias. Abrazo para las dos. Gracias. Bueno, nosotros ya estamos llegando al cierre del programa al día. Recordad que tenés la página transmedia.unam.edu.ar para vernos en vivo a través de streaming y también ver los contenidos de los diferentes programas eh, que tiene la televisión universitaria. Por supuesto, tenés las otras redes sociales, tenés Facebook y el canal de YouTube donde podés ver también los contenidos, los diferentes programas, entrevistas, eh, formatos que vamos generando aquí desde la televisión universitaria. Nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.